En este pleno de sanidad de un tema que nos preocupa a todos y a todas las galegas y los galegos, puesto que una mala atención primaria supone de facto mal, un mal sistema sanitario. O lo que está haciendo el Partido Popular con atención primaria y con centros de salud, de prometer centros y e de no construirlos, de no llevar adiante a mejora y aposta por la atención primaria, venga a ser lo mismo que si pretendemos tener a mayor universidad de mundo, pero recortamos en atención primaria y secundaria nunca llegaremos a tener una gran universidad atención primaria es atención que garantiza la calidad asistencial inicial y a que puede prever las enfermedades y la complicación de las mismas pero además también resulta difícil justificar contas y e gastos, la utilización de dinero, cuando se está trabajando con empresas que están eh, metidas en una trama de corrupción, como es el caso de Cofeli, que está eh, totalmente introducida en la trama de corrupción de operación púnica. Operación Púnica que también eh, entra, nos sé, entramado a distintos miembros del Partido Popular, entre otros, o alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, por una concertación con, con Cofeli por un contrato de 39,4 millones de euros por los que habría recibido pagos de 70.000 euros. O conceñero de Móstoles, Alejandro Trilla, también del Partido Popular, por dar ventaja a un contrato de Cofeli de 72 millones a Cambio de 240.000 euros, pero también o primer edil de Casarrubelos David Rodríguez, también del Partido Popular, o es consellero de la Comunidad de Madrid. Evidentemente, otra nueva trama de corrupción en la que se encuentra inmerso o Partido Popular. Otros concellos mantienen contratos con Cofeli. Concellos que no están imputados, pero que tienen una respuesta muy distinta. No caso lo concello de Alcalá, que no está imputado, asunta de portavoces acordó iniciar un procedimiento para suspensión cautelar do contrato. No concello de Leganés, los técnicos municipales están estudiando un contrato adjudicado a Cofeli. No concello de San Martín de la Vega se hicieron públicos todos los procesos de contratación con Cofeli. No concello de Getafe se explicó detalladamente toda relación de los dos contratos después hay otros imputados y esos responden igual que a Xunta a Xunta de Galicia cuando está imputada siempre di yo soy a más pura de todos e todo se fixo con las garantías de licitación, gestión y e supervisión que recolle la ley de contratos. Esa siempre a contestación que tenga la Junta de Galiza. A contestación, los que tienen algo que ocultar, e por eso no enseñan ensinan a documentación. Después de que se produciran las primeras detenciones de en Cofeli, Cofeli conseguí como mínimo tres contratos públicos más por un valor superior a 1.500.000 euros. O mismo día que el grupo de, de, de delitos de la Unidad Central Operativa inició las detenciones y los registros de Operación Púnica, el Instituto de Salud Carlos III tenía una nueva concesión con Cofeli por un contrato de 827.000 euros. A filial de España, en España, de GDF Suez, un nuevo contrato por 528.000 euros con la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas. En ese momento, si a los cuatro directivos de Cofeli se encontraban los calabozos de la Civil, pero a Partido Popular de ello igual. Seguiu contratando con Cofeli. Por esta circunstancia, tampoco impedió que la Administración seguira adiante con licitación de contrato y presentó, según el eh, Partido Popular, que Ofeli presenta oferta económica más ventajosa, igual que ocurrió en Galicia. Siempre tengan ustedes una excusa. Por lo tanto, nos eh, o vamos a apoyar esta proposición non, non de ley, digo, esta moción do, de AGE, porque creemos que es necesario tener todas las explicaciones y toda documentación o que parece un escándalo que haya que pedir la sede parlamentar en el Pleno porque el Partido Popular ha deniega. pero presentamos también una enmienda de adición porque creemos que no se puede dar negocio a los corruptos. Y por lo tanto, presentamos una enmienda que pide Asiunta iniciar el procedimiento para suspensión cautelar de todos los contratos que Asiunta tenía tenga adjudicados con Cofeli, ya que me da impresión de que esta será la única forma de que la construcción tanto de los nuevos centros de salud como las obras que hay que hacer en no el hospital Dos alnés vayan adiante sin que los corruptos se queden con los cartos que iban destinados gracias, a salud. Nada más, muchas gracias.